De Norte a Sur y de Este a Oeste se están preparando para cantar Mañanitas y en esta noche, aquí en el Monumento de la Madre, nosotras las Madres estamos clamando y gimiendo por la ausencia de ese hijo, porque nos quedó mucho amor en el corazón y no podemos dárselo a nadie más porque era de ellos y de ellas, porque hay un hueco, porque el alma duele, porque la, nos pesa en las espaldas y en el corazón la ausencia de nuestros hijos, porque no hay nada ni nadie que nos calme ese dolor de ausencia. Es por eso que decidimos dejar nuestros hogares y estar convocadas esta noche aquí, para recordarlos y recordarlas, para recordar el día que llegaron a nuestros brazos, cuando los tuvimos por primera vez y vimos sus sonrisas. hijos y nuestras hijas, los que están ausentes, porque aquí están sus madres gritándoles que los amamos, que los amamos y que cueste lo que cueste, lucharemos hasta el final, que no luchamos por otra cosa más que por un día, volverlas y volverlos a ver. Gracias en nombre de nuestras hijas, de nuestros hijos y gracias porque realmente no estamos solas y lucharemos hasta el final. Hasta que la vida se nos acabe, lucharemos por ellos y por ellas. Gracias, México. Gracias. ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los quemaron! ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los quemaron! ¡Vivos los... Yeah. Costa. Presente. Oscar Rivero Acosta, Andrés Pérez Lugo. Presente. Josefad Carmelita Rodríguez Narváez. Presente. Carlos Alberto Salinas Corta, Jaime César Álvarez García. Presente. Felipe de, de, Je de Jesús Elías Venezuela. Presente. Alfa